Hola, seguimos con los vídeos de la unidad gráfica basada en teselas De esta serie ya tenemos cuatro vídeos anteriores, por lo que si no estás familiarizado con la NES y su unidad gráfica, la PPU, te recomiendo que pares este vídeo y los veas, ya que si no, te puede resultar un poco difícil seguir este vídeo. También hay una serie de vídeos sobre cómo mostrar sobre una pantalla VGA imágenes guardadas en memoria. En este vídeo se hará referencia a conceptos de esta serie. Y por último hay un par de vídeos sobre la VGA en los que se explica cómo funciona y cómo diseñar un controlador VGA en una FPGA. En los vídeos anteriores vimos la tabla de nombres, que es una memoria donde se guarda el mapa de teselas y que constituye el fondo del videojuego de la NES. Cada posición de memoria de la tabla de nombres indica con qué tesela o patrón se rellena cada una de las 960 celdas del fondo de la pantalla de la NES. Así pues, la tabla de nombres es una memoria que guarda los índices de los patrones. La tabla de nombres es una memoria de 8 bits de ancho de palabra, por tanto los datos que puede guardar van del 0 al 255 y por consiguiente cada celda de la pantalla apuntará a una de las 256 posibles teselas. Estas 256 teselas o patrones se guardan en la tabla de patrones. Esta tabla es la que vamos a explicar en este vídeo. Como ya hemos visto, esta nube está formada por varios patrones. En la NES, un patrón es una tesela de 8x8 y por sí sola es difícil saber el dibujo que representa, ya que con 8x8 raramente da para hacer un dibujo completo. Ya vimos en el segundo vídeo de la serie que los patrones de la NES tienen un máximo de 4 colores. En este ejemplo tenemos este azul cielo y este es su color hexadecimal. Luego tenemos el negro con las tres componentes de color RGB rojo verde y azul a cero el blanco con las tres componentes a FF que es 255 el máximo y por último este azul más claro las componentes en decimal son estas siendo 255 el valor máximo por ejemplo vemos que el azul cielo tiene más componentes de rojo que este otro azul pero menos componentes de verde esto de los colores y sobre todo cómo usar las paletas de color está explicado en el vídeo sexto de la serie de Memorias, Imágenes y VGA. Este vídeo es muy importante para entender lo que vamos a ver a continuación, ya que el mecanismo es casi el mismo. Vamos a numerar estos colores, por ejemplo, llamaremos a este azul el color 0. El negro será el color 1. En realidad en el juego original es el color 3, pero esto simplemente es un ejemplo para explicar el concepto y nos da igual ser exactos con el juego. El blanco lo numeraremos como el color 2. Por último, este azul será el color 3. Así que vamos a poner en cada píxel su número de color, el 0, el 1, el 2 y el 3. Y es que en realidad ya vimos en el vídeo 2 de esta serie que los patrones no guardan el color que se dibuja, sino que guardan el número de color, esto es, este índice que hemos creado. Si ponemos este índice de color en binario, como tenemos cuatro colores necesitamos 2 bits para representar del 0 al 3. Ya ves que es una ventaja guardar el índice de color en vez del propio color, ya que para el índice necesitamos 2 bits, mientras que para guardar el color necesitaríamos bastantes más. La cantidad dependerá de los bits que usemos para representar los colores, pero por ejemplo con 4 bits por canal de color necesitaríamos 12 bits. Por tanto, si queremos guardar el índice de color en la memoria de patrones, como cada píxel tiene 2 bits de color y tenemos 8 columnas, necesitamos 16 bits para cada fila. Y nos quedaría así. Para guardar cada fila, necesitaríamos un ancho de palabra de 16 bits, esto es, 2 bytes. Sin embargo, la NES tenía un procesador de 8 bits y, en consecuencia, sus memorias también eran de 8 bits de ancho de palabra. Así que hay que buscar una alternativa. En la NES, lo que hicieron fue dividir estos dos bits en dos planos, el plano 0 y el plano 1, correspondiéndose con el bit 0 y el bit 1 del índice de color. Entonces lo que hacemos es tomar los bits 0 del índice de color del patrón y nos los llevamos al plano 0. Y los bits 1 del índice de color nos los llevamos al plano 1. Así que ya tenemos los dos planos separados. En realidad, si miramos cada plano de forma independiente, no tenemos forma de saber a qué color se corresponde, ya que, por ejemplo, si en el plano 0 tenemos un 0, podrá ser el color azul cielo o blanco. Por tanto, en vez de poner los colores, voy a poner blanco o negro. Bueno, he puesto gris en vez de negro. Y para el plano 1 hago lo mismo. Con esto nos es más fácil identificar si es 0 o un 1. Y esto es exactamente lo que vimos en el vídeo sexto de las memorias e imágenes en color y que lo vamos a repasar rápidamente. Si tenemos color azul cielo, será cuando los dos planos tengan un 0. Tendremos negro cuando en el plano 0 tengamos un 1 y en el plano 1 tengamos un 0. Tendremos el blanco cuando en el plano 0 tengamos un 0 y tengamos un 1 en el plano 1. Y por último, tendremos este azul más celeste cuando tengamos un 1 tanto en el plano 0 como en el plano 1. En el vídeo sexto vimos cómo mostrar este patrón teniendo estos dos planos de forma separada, es decir, con dos memorias independientes. Pero la ANES no podía permitirse el lujo de tener memorias separadas y necesitaba tener todos los patrones en una misma memoria. La solución que tomaron fue poner primero todo el plano 0 del patrón y luego poner todo el plano 1. Esta no es la única solución y podrían haber elegido otra disposición, como luego veremos. Por tanto, fíjate que cada patrón tiene ahora 16 direcciones de memoria, las 8 primeras correspondientes al plano 0 y las 8 siguientes correspondientes al plano 1. Como cada dirección de memoria contiene los 8 píxeles de la fila, cada dirección de memoria contiene 8 bits, esto es un byte, y por tanto, en total necesitamos 16 bytes para cada patrón. Vamos a poner aquí la numeración en binario de las direcciones de esta memoria que hemos creado, que esta memoria solo tiene un patrón. Como son 16 direcciones de memoria, tenemos 4 bits, ya que 2 elevado a 4 son 16. Estos bits están numerados del 0 al 3. Si nos fijamos en los valores del bit 3, vemos que siempre que vale 0 estamos en el plano 0 y que cuando vale 1 estamos en el plano 1. Vamos ahora a fijarnos en las filas del patrón. En el plano 0 empezamos por la fila 0, y terminamos por la fila 7, ya que el patrón tiene 8 filas. Y cuando estamos en el plano 1, volvemos a empezar por la fila 0 y de igual manera terminamos por la 7. Recuerda que aunque en la memoria el plano 1 está debajo del plano 0, en realidad estos planos están a la misma altura. Quiero decir que el plano 1 empieza por la fila 0 del patrón. Si nos fijamos en los 3 bits menos significativos de las direcciones de memoria, vemos que el valor de estos bits se corresponden con el número de fila. Como hemos dicho, esta memoria tiene 16 direcciones y por tanto la dirección de memoria tiene 4 bits. Vamos a ver cómo calculamos la dirección de memoria para un ejemplo concreto. Por ejemplo, imagina que queremos conseguir el valor de la fila 5 del plano 0. 5 es 101 en binario y acabamos de ver que para la fila utilizamos los 3 bits menos significativos. Así pues, ponemos 101 en estos 3 bits de la dirección de la memoria. Solo con estos 3 bits estaríamos seleccionando esta dirección de memoria o esta otra. Hemos visto que el bit 3 se corresponde con el plano. Por tanto, ponemos un 0 en este bit, ya que poniendo este 0 estamos seleccionando el plano 0. Y la intersección de fila y plano nos da la dirección de memoria 5. Este es el mecanismo para obtener la dirección de memoria para una fila y planos concretos. Veamos otro ejemplo. Queremos obtener el dato de la fila 3, plano 1. En binario 3 es 011, lo ponemos en los 3 bits menos significativos de la dirección de memoria. Estas dos direcciones de memoria cumplen que tienen 011 en sus 3 bits menos significativos. Pero como queremos el dato del plano 1, ponemos un 1 en el bit 3. Y estamos seleccionando esta dirección de memoria. ¿Qué sería la dirección de memoria 11 en decimal o B en hexadecimal? Vemos que obtener la dirección de memoria es más fácil de lo que parece. Observa que aunque físicamente en la memoria primero va el plano 0 y después se pone el plano 1, podemos considerar esta memoria de manera lógica como que el plano y la fila son ejes independientes. Como si fuese una memoria de dos dimensiones, cuyos ejes son el plano y la fila. Y se podría decir que estos ejes son ortogonales, que son independientes entre sí. Vamos a estudiar con más detalle esta memoria de un único patrón que acabamos de construir. Como hemos visto, la dirección tiene 4 bits. El plano va en el bit 3 de direcciones. Este bit nos divide la memoria en dos planos. Y luego tenemos la fila en los 3 bits menos significativos y nos permite seleccionar una de las 8 filas del patrón. Por tanto, yo podría hacer estas conexiones y hacer una abstracción de la memoria indicando que tiene como entradas el plano de 1 bit y la fila de 3 bits. Y como hemos realizado las conexiones internas correctamente, nos da igual la disposición física real de esta memoria, es decir, nos abstraemos de su disposición interna. Es como si fuese una memoria de dos dimensiones, en un eje tengo el plano y en el otro eje tengo la fila. Si por ejemplo pongo un 0 en el plano y para ello tendré que poner un cero en el bit 3 de la dirección, seleccionaré el plano cero. Y si por ejemplo pongo un 6 en la fila, esto lo hago poniendo 1, 1, 0 en los 3 bits menos significativos de la dirección, selecciono la fila 6 y con ello la fila 6 del plano 0. Otro ejemplo, si pongo un 1 en el plano, esto es un 1 en el bit 3 de la dirección, estoy seleccionando el plano 1. Y si pongo un 2 en la fila, esto es un 0, 1, 0 en los 3 bits menos significativos de la dirección, selecciono la fila 2 y con ello selecciono el dato del plano 1, fila 2. Esta representación es conceptual, la memoria no es de dos dimensiones, pero nos podemos abstraer de las conexiones internas y de la disposición de la memoria y considerarla como una memoria de dos dimensiones independientes. Importante, Recuerdo que esto solo lo podemos hacer porque tenemos 8 filas y 8 es potencia de 2. Vamos a profundizar un poco en esto, ya que es importante y nos va a servir para más adelante. Vamos a recordar lo que acabamos de ver sobre cómo están dispuestos los planos de los patrones en la NES. Tenemos el plano 0 y el plano 1, y lo que hicieron los desarrolladores de la NES fue poner primero todo el plano 0 y después de este el plano 1. Quedando así la disposición de las 16 direcciones de memoria. Esta fue la solución escogida, pero podían haber escogido otra, siempre que se mantenga la regla de usar disposiciones potencias de 2. Por ejemplo, una alternativa que no utiliza la NES podría haber sido esta. Primero, tomar la fila 0 y el plano 0 y ponerlo en la dirección 0 de la memoria. Pero ahora, en vez de seguir recorriendo las filas del plano 0 como lo hace la NES, podríamos poner juntos los dos planos de cada fila. Y entonces escogeríamos la fila 0 y el plano 1 y los llevaríamos a la siguiente posición de memoria, la posición 1. Luego iríamos a la fila 1, plano 0, y lo colocamos a continuación en la posición 2. Ahora seguiríamos en la fila 1, pero en el plano 1, y lo llevaríamos a la dirección 3. A continuación pasamos a la fila 2, plano 0, llevándolo a la posición 4, Después del plano 0 va el plano 1 y lo llevamos a la dirección 5 de la memoria. Después de estar en el plano 1 vamos a la fila siguiente, plano 0, y lo ponemos en la dirección 6. Ya supongo que has visto el mecanismo y no lo voy a hacer entero, sino que aquí puedes ver el resultado final. Vemos que los dos planos de la fila 0 están seguidos, primero el plano 0 y luego el plano 1. Luego va la fila 1 con el plano 0 antes del plano 1, luego la fila 2, con el plano 0 primero y luego el 1, y la fila 3, plano 0, plano 1. Y así las 8 filas con los planos seguidos. Fíjate que ahora, debido a esta nueva disposición, los 3 bits más significativos nos indican el número de fila, mientras que el bit 0, el menos significativo, nos indica el plano. Por tanto, la dirección de memoria tendrá el plano en el bit 0 y la fila en los bits 3 al 1. Aquí muestro las dos disposiciones. Esta de la izquierda es la de la NES y esta otra es una alternativa que me he inventado, que no es la de la NES, pero la estoy mostrando como ejemplo. En la de la NES vemos que primero se guarda todo el plano 0 y luego el plano 1, mientras que en la disposición alternativa tenemos los dos planos de cada fila seguidos. Esto hace que la dirección de memoria cambie teniendo en la NES el plano en el bit 3, mientras que en esta disposición alternativa en el bit 0. Hace un rato vimos que con la disposición de la NES nos podíamos abstraer de la dirección de memoria y tener los puertos de entrada plano y fila independientes. De manera similar podemos hacer lo mismo para esta disposición alternativa, solo que conectando el puerto del plano al bit 0 de la dirección de memoria y el puerto fila a los bits 3 al 1. Y por tanto, haciendo estas conexiones internas, desde fuera, estas dos memorias se ven exactamente igual. El propósito que he tenido para explicar esta disposición alternativa es para entender que en principio nos da igual cómo esté dispuesta la memoria internamente, siempre que esté ordenada en secciones de potencias de 2. Y ver que haciéndolo así nos podemos abstraer de la configuración interna y pensar en la memoria como si tuviese varias dimensiones, que en este ejemplo son dos dimensiones. Ahora volvemos a la disposición original de la NES y nos olvidamos de esta alternativa, aunque sí es importante mantener en mente estos conceptos que he explicado. Esta memoria que acabamos de ver forma un patrón, pero en el ejemplo que pusimos en los vídeos de la tabla de nombres, vídeo 3A de la serie, vimos que la tabla de patrones tiene más de un patrón. Así que vamos a generar esta tabla de patrones de ejemplo que hicimos en los vídeos anteriores. Y vamos a empezar por este patrón 0. Recuerdo que esta ordenación de patrones me la he inventado y que la del juego original es diferente. Bien, pues aquí tenemos los cuatro primeros patrones de la tabla de patrones. Y vamos a empezar por el patrón 0. Como este patrón solo tiene el azul cielo, es bastante aburrido y tiene todos los bits a 0, tanto del plano 0 como del plano 1. Como vimos antes, por ahora esta memoria solo tiene un patrón y por tanto 16 direcciones de memoria, lo que hacen 4 bits de direcciones. Los 3 bits menos significativos forman el número de fila de la 0 a la 7 haciendo un total de 8 filas. Y ya sabemos que el bit 3 se corresponde con el plano. Estas 16 direcciones de memoria forman el patrón 0. Entonces en nuestra memoria de patrones tendremos este patrón 0. Y aquí pongo los 4 bits de la dirección de memoria y aquí pongo la dirección de memoria en hexadecimal. Ahora vamos a ver el patrón 1 de esta memoria. Lo pondremos a continuación. Como los 4 bits de la dirección de memoria anterior estaban todos a 1, ahora tendremos que ponerlos todos a 0 y añadir un bit más. Las primeras direcciones tendrán este bit a 0. Ya sabemos que si no es necesario los ceros a la izquierda, no hace falta ponerlos. Pero los ponemos aquí para saber cuántos bits necesita nuestra dirección de memoria. Este nuevo bit es el bit 4, y el nuevo patrón tendrá este bit siempre a 1. En hexadecimal este nuevo patrón ocupará las direcciones de la 10 a la 1 f, que en decimal son de la 16 a la 31. Ahora fíjate que podemos dividir la memoria en grupos de 8, y si nos fijamos los 3 bits menos significativos vemos que van aumentando cíclicamente acorde con el número de fila al que corresponde. Vamos, lo mismo de antes, pero ahora con dos patrones, y antes con un único patrón. Observa también que el bit 3 nos sigue indicando en qué plano nos encontramos. Y ahora el nuevo bit que hemos añadido nos indica en qué patrón estamos, en el 0 o en el 1, ya que por ahora solo tenemos estos dos patrones. Aquí abajo seguiría el patrón 2. Una cosa que no he dicho todavía, pero que hemos explicado en los vídeos de la serie de imágenes, memorias y VGA, es que en realidad la correspondencia entre el número de columna y el número de bit del dato es inversa, porque si no nos va a salir la imagen reflejada. Esto ya lo hemos visto y simplemente hay que darle la vuelta a la imagen. Voy a numerar por tanto estos bits al revés para recordarlo. Bien, pues vamos a añadir el patrón 2. Este es el patrón 2 y lo ponemos a continuación del patrón 1. La numeración es esta de aquí. Observa que hemos tenido que añadir el bit 5 a las direcciones, ya que la última dirección era la 1f, que en binario son 5 unos. E igual que antes, las filas se siguen correspondiendo con los 3 bits menos significativos. El bit 3 nos sigue indicando el número de plano, el 0 o el 1, y ahora los bits 5 y 4 nos indican el número de patrón. En este patrón tenemos un 10 en binario, es decir, el patrón número 2. El patrón 3 irá a continuación. Para este patrón no necesitamos añadir un nuevo bit, ya que todavía podemos poner los dos bits más significativos a 11, lo que hace en el número 3, indicando que estamos en el patrón 3. Y así seguiríamos hasta los 256 patrones de la tabla de patrones. Como cada patrón ocupa 16 posiciones de memoria, esto es, como el ancho de palabra es de un byte, esto hacen 16 bytes. Y como tenemos 256 patrones, en total 16 por 256 hacen 4096 posiciones de memoria, y por tanto 4096 bytes, ya que cada posición de memoria guarda un byte. 16 es 2 elevado a 4, 256 es 2 elevado a 8, y 4096 es 2 elevado a 12, que 12 es la suma de 4 más 8. 2 elevado a 12 lo podemos descomponer en 2 elevado a 2 por 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 es un kibyte A veces se dice kilobyte, pero siendo estrictos, un kilobyte son 1000 bytes y un kibyte son 1024 bytes. De todos modos, kilobyte y kibyte muchas veces se utilizan indistintamente. 2 elevado a 2 es 4 y por tanto nuestra memoria es de 4 KB, se suele decir 4 k En esta memoria ROM de 4 KB guardamos las teselas del fondo. Esta memoria tiene un puerto de direcciones de 12 bits, ya que con 12 bits se direccionan 2 elevado a 12 direcciones de memoria, esto es los 4096. Y el dato de salida tiene 8 bits. La dirección de memoria de 12 bits se puede separar en los 3 bits menos significativos de la fila, el bit del plano y los 8 bits del índice de patrón, 8 bits porque son 256 patrones y 256 es 2 elevado a 8. Igual que hicimos antes con la fila y el plano, ahora podemos añadir conceptualmente una dimensión más, que sería el número de patrón. Esta memoria tendría conceptualmente tres dimensiones independientes, fila, plano e índice de patrón. Sin embargo, en realidad en la NES tenemos 256 patrones de fondo y otros 256 patrones para los sprites. Los sprites son los muñequillos que se mueven con total libertad en el juego. Por tanto, tenemos 16 bytes por patrón, por 256 patrones y por 2, ya que tenemos fondo y sprites, y esto hace 8192, que es el doble de antes, 4098. Antes teníamos 4 kb y ahora 8192 son 8 kb. La memoria, por tanto, es el doble de grande, ya que tiene la mitad para los patrones del fondo y la otra mitad para los patrones de los sprites. Normalmente la primera mitad de la memoria, los primeros 4 kb, se utilizan para los sprites y los últimos 4 kb se utilizan para los patrones del fondo, pero no siempre es así, así que tienes que comprobarlo. Al duplicar la memoria, tendremos 13 bits de direcciones, ya que 2 elevado a 13 son 8192. Y este nuevo bit, el bit 12, nos va a seleccionar las teselas de los sprites si lo ponemos a 0 y las teselas del fondo si lo ponemos a 1. Con esto, tenemos una memoria que conceptualmente tiene cuatro dimensiones, fila, plano, índice de patrón y tipo de patrón, sprite o fondo. Con esto ya tenemos la tabla de patrones. Y esta memoria va a ser una memoria ROM. De hecho, es una de las memorias ROM que originalmente están en el cartucho de la NES y que se cargan cuando introduzco el cartucho del juego en la NES. Recuerda del primer vídeo de la serie que utilizar ROM en vez de RAM abarataba mucho los costes en los años 80. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo implementamos en una FPGA un ejemplo del fondo utilizando la tabla de nombres y la tabla de patrones. Por ahora solo podremos mostrar cuatro colores, pero bueno, ya será un avance respecto a lo que teníamos antes, que solo teníamos el número de patrón. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te animes a ver el siguiente para implementarlo en una FPGA y entender de manera práctica cómo funciona todo esto. Un saludo.